Pues este año ha sido un año muy bonito, el primer año con el equipo de casa, con el equipo Movistar, uno de los mejores equipos del mundo. Eh, me han apoyado muchísimo desde el principio, sabiendo que pues, venía de unas dificultades, pero aún así han confiado en mí y han creído que podía hacerlo. He llegado a un nivel físico como nunca y disputando carreras que quizá no, no podía imaginar, porque sí que he estado adelante en Clásicas, que ya lo había hecho, pero también en carreras de montaña, así que el reto para el año que viene será consolidarme, tener una continuidad y poder ir a los Juegos de Tokio. Bueno, hacia adelante el equipo en el que estaba también era un equipo de, de máximo nivel y competía las carreras de máximo nivel, es diferente. Eh, sí que conozco o conocía ya a la mayoría de, de corredores que están en ese equipo, pero eh, también pues son ídolos desde que empecé en esto y compartir equipo, experiencias con ellos es muy gratificante porque te tratan como uno más y siempre se, te llevas mucho a casa después de, de estar con ellos y, y ver pues lo, lo que hacen ellos, cómo entrenan o cómo, cómo se cuidan, siempre te aportan un granito de arena. Pues estoy súper agradecida porque desde el primer momento que me ofrecieron la oportunidad de poder estudiar aquí he podido llevar mejor o peor porque sí que es verdad que pasamos mucho tiempo fuera, tenemos muchas concentraciones eh, también con el equipo, competiciones, tenemos una exigencia de trabajo bastante grande porque sí que bueno, hay gente que, que trabaja, tiene una jornada laboral pero nosotros tenemos pues muchas veces eso, la jornada laboral pero luego hay que seguir pues yendo al gimnasio o cuidándote en el médico oficio fisio, siempre tienes muchas cosas que hacer y entonces tener esta oportunidad para mí es lo mejor porque me permite seguir mejorándome a mí misma y adquiriendo unos conocimientos que de otra manera pues sería aparcando la bicicleta un poquito o dejando los estudios de lado. Yo creo que siempre se puede optimizar el tiempo y pues eh, sí que suelo entrenar por la mañana Intento salir pronto para llegar lo, lo antes posible a casa. Y luego siempre tener ese ratito de, después de comer, hasta que tengo que ir al gimnasio o tengo que, que ir a hacer algo. O sea, marcarme siempre una rutina de trabajo con la universidad para, pues, para ser constante. Y, mmm, la gente me dice, pero ¿no te cuesta? Y realmente no me cuesta porque es algo que me gusta y además pues pudiendo hacer una evaluación continua llevas, eh, llevas una progresión y tienes unos retos, igual que en el entrenamiento tienes eh, una series de, de series o de esfuerzos pues en, el, en la universidad también o sea tienes una serie de trabajos que tienes que ir cumpliendo y pues se me hace menos sí yo creo que la, la gente lo tiene más en cuenta y yo de hecho no es por el día de mañana o sea, sí que me encanta la psicología y no sé en qué campo hay muchísimos de los que me llama la atención pero es más por lo que te digo, tener un objetivo también en tu vida, seguir creciendo como persona y adquiriendo conocimiento. Siendo deportista profesional todo el mundo me dice que lo enfoque hacia pues, psicólogo deportivo que es algo que está muy, muy al orden del día porque es algo reciente y sí que me gusta pero también tengo educación infantil y me gusta pues, eh, la psicología especial, la educación especial, todos esos campos son los que me, me, me llaman más la atención.